Y mucha gente también en el último tiempo le da un poco miedo porque han ido muchos, eh, digamos, se, muchas empresas se han, se han fundido y yo con Juni estamos justo hablando antes de un poco cómo, por qué se, muchas verdad, empresas se funden. No es siempre que las empresas se quieren fundir, es que también en muchas empresas lo que pasa es que eh, las redes crecen muy rápido y el dinero se va mucho en la red. Eh, hoy nosotros todos queremos hacer máximo dinero en, lo, en la red y no pensar tanto en el producto o tanto en la inversión que uno hace para sacar su inversión, sino queremos hacer red. Y eso ha hecho que muchas empresas, eh, exactamente como ahora que está bajando el Bitcoin y todo, no no se lo han podido aclarar y tienen que cerrar la empresa. Eh, y eso en verdad lo que me gustó con esta empresa que vamos a mirar, que se llama Crypto family que es justo eso lo que, que a mí me encantó, que acá... Eh, Tú estás ganando por lo que tú has invertido y en la red no es así. Y eso es lo que me gusta. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se llama? La empresa se llama eh, Crypto Family. Eh, queremos estar alrededor de todo el mundo. A que gente puede entrar de Cuba, de Venezuela, hasta eh, Corea del Norte, pueden entrar. Irán, Irak, cualquier, empresa, cualquier país en el mundo puede entrar en esto, mientras que tú tengas un celular con tu número y puedas eh, compartir eh, eh, con, con la gente todos pueden entrar vale es bien fácil para pa trabajar con pienso yo porque yo he trabajado unos pocos días y ha visto eh, la, el éxito de esta empresa que puede salir para adelante bueno qué es eh, Crypto Family el Crypto Family es un DAO que no sé si los lo que saben que es DAO pero bueno, localizado está en central Europa, que es eh, está en Balcan, con eh, aproximadamente 20 profesionales en la industria de la cripto y de marketing. Eh, yo he trabajado antes con mucha gente de Croacia eh, en, de, en lo que tiene que ver con desarrollo de programas, desarrollo de, de criptomonedas y, y el blockchain, y es uno de los países más fuertes acá en Europa que lo que tiene que ver con lo que es eso y por eso que muchas ahora empresas están mirando los ojos para Croacia, primero porque es bien barato para vivir ahí, y también porque hay mucha, mucha gente que son profesionales en lo que tiene que ver con cripto. El concepto de, de crypto Family ha sido desarrollar eh, durante cuatro años. El lanzamiento oficial, como dijimos antes, empezó en abril del 2022, y tienen más o menos, ahora ha subido, este es un poquito eh, antiguo, han subido a 5.000 miembros en la cripto family que han comprado un paquete o más vale aquí esto está creciendo bastante rápido diario están entrando entre 10 a 100 personas verdad a esta empresa porque lo que ellos tienen es mucho más diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados con qué es lo que ofrece el crypto family bueno ingresa el pasivo en cada cuenta de 21 dólares Después de los primeros ocho días, reciben dos dólares por día en recompensa pasiva. Lo que tienen que entender aquí es que si tú compras un paquete por 21 dólares, vas a recibir dos dólares diario pasivo después de ocho días. Pero si tú compras cinco paquetes, compras diez paquetes, compras 20 paquetes, vas a ganar más. Por cada paquete que tú compras adentro del sistema, te van a dar dos dólares. La persona que refirió... Le van a dar un dólar. ¿Qué significa? Si yo compro un paquete, yo estoy abajo de, de unis yo compro un paquete, a unis va a recibir un dólar por yo entrar. Yo compro cinco paquetes, Unis va a recibir cinco dólares. Y eso es algo que a mí me, me gustó porque eso es muy saludable para para el sistema que ellos tienen y para el, el, la, la comunidad nosotros que estamos acostumbrados a la red. Porque normalmente estamos, estamos ganando de un nivel, dos niveles, tres, cuatro, hasta 10, 15, hasta infinito que muchas empresas le están usando. Y de ahí se va todo el dinero. Aquí es que tu dinero entra al sistema para hacer eh, tu, tu, ¿cómo se llama? Tu, tu inversión y entrar a ganar tu, tu, tu dinero eh, pasivo. Así es. Eh, puedes alquilar, también tienen un, un sistema que tú puedes alquilar espacio de tu computadora. Portable y, y recibir mínimo, digamos, máximo 300 dólares mensual. Significa si yo igual estoy todo el día jugando con... Mucha gente está jugando por por su computadora o, o estaba todo el día metido en la computadora, al mismo tiempo tú puedes usar esto, eh, tu computadora que la puedes arrendar a la empresa y ellos te van a pagar 300 dólares mensual. Bueno, mucha gente diciendo, ok, la, eh, el, el, el precio de la electricidad está subiendo, ¿viste? Pero que acá como en Suecia, que uno de los países que donde está más caro la electricidad, eh, te puede costar máximo 100 dólares mensual. Significa que igual todavía estás ganando 200 dólares. Que 200 dólares puede ser mucho en, en, en muchos países, pero también puede ser algo en los países como en, en Europa, Escandinavia, que todavía puede, es todo comida para todo un mes, para una familia. ¿okay? Y después también tienen algo que tú puedes trabajar como validor, que son siete horas diario, y puede ganar hasta 20 dólares por día. Y eso es algo que también que, que, que mucha gente dice, ah, no, pero que muy poco, pero y pero hay países que ese es un dinero que gente está ganando mensual. 20 dólares, por igual estar sentado adelante de tu computadora, hay mucha gente que nosotros sabemos que están día y noche mirando Facebook, que están mirando TikTok, que están mirando esto y esto, y no hacen nada, piénsate tener al mismo tiempo eso, y ganar sus 20 dólares diarios, o 300 mensual es algo que puede ser bastante bueno para, para la gente que nos, que necesita esto. Eh, convertir en, en un inversionista y gana entre 30, 40, eh, 30 35 y 40% de su inversión mensualmente. Eso es algo que no todavía yo no lo entiendo bien, pero vamos a poder preguntar. Como dije, hoy no, no va a estar Nebo ya, porque Nebo ya eh, algo le pasó. Eh, a la familia y no puede estar él también tiene que en un zoom a las 7, tampoco estuvo a que las cosas técnicas las vamos a dejar para el otro zoom que vamos a tener más adelante y, y hoy vamos a tomar las preguntas más frecuentes sobre el sistema que tenemos hoy vale <coughs> eh, te convertiste en un miembro de la familia eh, de Crypto Family esta oferta está limitada a miembros únicos qué significa eso que el máximo que tú puedes tener, son 132 cuentas por, por por celular, en verdad, por el número de tu celular. Eh, tú no puedes tener eh, cinco cuentas con el mismo número, sino es, cada número tiene su, su, su, su cuenta. Eh, lo mínimo son 21 dólares y lo máximo son 2,772 dólares. Eh, por 21 dólares puedes ganar mensual eh, 60 dólares o... O como si entras con 2.772 dólares, puedes ganar 7.920 dólares mensual. Y eso uno lo hace por 90 días. <coughs> bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Estamos, mirando, eh, eh, estamos minando cripto en su sistema de la nube. Eh, normalmente estamos acostumbrados a hacer minación. Con, eh, con, con máquina con software y todo eso porque eso yo yo también estoy haciendo eso eso al lado estoy trabajando con otra empresa donde nosotros compramos eh, los eh, los smart notes y, y eso también se hace en la nube pero con otro sistema estamos eh, estamos eh, generando nfts somos validores y transacciones eh, por criptos somos profesionales en análisis y mer del mercado y eso es algo que que cuando tú si quieres ser valedor te van a, te vas a tomar un, un curso te van a ver si, si lo puedes para poder hacer esto y eso también hay, hay hay hay mucho dinero en lo que tiene que ver con eso porque si ustedes miran todos los que tienen eh, hoy han tenido eh, notes o, o smart notes o eh, digamos los notes que se están usando hoy por las criptomonedas que hay afuera en el mercado cada vez que hace una transacción te pagan por eso y esto es lo que están haciendo ellos. Entonces hay ganancias de todos lados. Porque una persona me preguntó al eh, otro día, pero ¿de dónde gana el, di el dinero en la empresa? Por supuesto que gana, si no, no lo habrían sido. Sí, a nosotros nos dan dos, dos dólares por día, pero nadie sabe cuánto se gana en verdad al lado. Pero dos, dos dólares por 21 dólares por 82 días en los 90 días, es, una buen, es un buen dinero, es una buena inversión. Eso es lo que tienen que pensar. No piensen siempre que no yo quiero hacer lo máximo quiero ganar lo máximo porque ahí donde se va el jodeo de las empresas y todo eso eh, estamos utilizando la mejor cadena de bloques para eh, eh, nuestro NFT Wax Blockchain es el complemento Proof of Stake in Carbon Free ¿ok? Bueno <coughs> qué podemos hacer por primero tenemos que referir a otros al Crypto Family eh, ser un validor en transacciones eh, criptográficas y, o alquila tu, tu ordenador para la empresa y ganar aquí hay tres maneras de ganar esto en verdad eh, hay gente que, que no va a tener dinero para pa poder entrar los 21 dólares tienen la oportunidad para postular para los otros dos o también si tienen gente que quiere entrar le van a pagar por supuesto el dólar para poder entrar vamos si usted mete una persona que mete un, un, un paquete, va a ganar un dólar. O si tienen una persona que mete 100 paquetes, van a ganar los 100 dólares. Y ahí pueden partir ustedes mismos. Eh, esta es una oportunidad única, es fácil y genera ingreso. Eh, usted paga 21 dólares, como digo, y te está, la cuenta te está dando 2 dólares eh, eh, por día, por cada cuenta o por cada paquete, como le digo yo. Eh, lo máximo que uno puede tener por persona, como hemos dicho, son 332 paquetes y eso es eh, el máximo. Digamos, tú no puedes tener 133 en uno o no, son siempre 132. Eh, un ejemplo que, que ellos ponen ahí es que si tú tienes una familia con cuatro miembros, entonces eh, todos pueden eh, unirse a la CryptoFamily y tu familia puede ganar hasta 31.680 dólares mensual. Si todos compran... Eh, el, el los 132 eh, paquetes por la cuenta van a tener eso mensual vale tienen que pensar que 132 por 2 dólares diarios significa que están sacando 264 dólares diario por cada cuenta y ahí sacan los mismos números <coughs> bueno ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Únete al CryptoFamily. Como digo, al crypto family y tendrás tiempo y dinero. Eh, deja que tu dinero trabaje por ti, ya que pagas 21 eh, por cuenta cada tres meses. ¿Qué significa eso? Que cuando han pasado los tres meses tienes que renovar tu, tu, tu sistema. Eh, y al mismo tiempo tienes que prima, esperar los primeros ocho, ocho días cuando la cuenta está activada y recibir dos dólares después de eso. Vale, eh, ganarás tiempo para pasar con tu familia, incluso eh, cuando te vayas a dormir, despierta y mira, como, como dijo eh, eh, Mike, el día de la mañana te vas a acostar cuando te levantas, tú tienes tus dos dólares por cada, cada paquete que has tu comprado, y así va. Eh, ellos tienen 90 días, acuérdense, 8 días se, eh, no, no, no, para poner activar tu cuenta. Y los otros 82 días son que se pagan, entonces 82 por cuántas cuentas que tiene, por dos, ¿vale? <ríe> ok, eh, esto yo pienso que es una oportunidad bastante única, eh, yo como digo, a mí me gustó lo que, que, que a mí me, me agradó, es que no es la red que es lo importante acá, es el, el producto y tu, tu dinero que tú has invertido en esto, eh, en CryptoFamily tiene eh, como ob objetivo, eh, objetivo tener menos de 38.778 personas que han comprado 132 cuentas. Eso es lo máximo que ellos pueden tener. Significa que puede ganar eh, 21.648 eh, dólares en los próximos 90 días. Y eso pues y eso hay gente que por supuesto no vamos a hacer 38778, porque va a haber una gente que va a comprar 10 paquetes, otra gente va a comprar eh, lo máximo. pudimos ser un poco más gente, pero si eso si ciento, si todo el mundo compra 132 paquetes, vamos a hacer 38778. Hoy somos sin menos 5000 personas que han comprado de un paquete al total de los 132 paquetes. Eh, disfruta, gana fácil, pasivo eh, con, con Crypto Family los primeros días, que es lo más importante que mucha gente no quiere entender es que los primeros ocho días son para activación y configurar y después, los próximos días los 10 días es cuando te devuelven el dinero si yo metido compro yo hoy un paquete de 10 10 eh, paquetes que me cuestan 210 dólares 200 dólares Van a entrar al sistema, los 10 dólares van a Juni, porque él me inscribió. Y, y después de 10 días ya tienes de vuelta tu dinero, que significa que los otros dos, 73 días van a ser ganancias pura para usted. Y nosotros estamos, digamos, siempre hemos, hemos hablado de reinvertir y, y que tenemos que compounding y tenemos que meter y que meter y que seguir para ser más grande nosotros hemos cambiado un poco la filosofía en el equipo, nosotros, que es que después de los 73 días, quieres seguir con esto, quieres reinvertir, reinvierten 50%, 50% lo saca. Significa que de los 73 días van a poder ganar directamente diario una cantidad y el otro va a entrar para poder reinvertir. De esa manera, cuando ustedes ya han pasado esos días, ustedes van a sentir nadie sabe lo que va a pasar con, la, con esta empresa yo eh, aproximadamente yo creo que va, va, va a durar bastante tiempo digamos yo no soy 190 no digamos no voy a decir 100% como hemos dicho antes porque eso es lo que ha pasado con nosotros muchos de nosotros no vamos a decir eso pero siempre dejen algo pero saquen porque eso es lo que se va a sentir mejor eh, y después digamos como digo se puede cuando han ganado eso pueden empezar de nuevo 90 días nuevo cuando han empezado eso Significa que los ocho primeros días van a, porque tienen que, digamos, activar y configurar todo eso y después ganar los diez días. Y así seguir. Hay gente que ya ha trabajado, digamos, ellos no, no han empezado en, en abril, abrieron las puertas, pero ya han estado cuatro años, dos años de desarrollo, después dos años de, de gente que empe, empezó a invertir a la empresa y que son la gente que ha ganado por el momento. Ayer tuvimos, eh, creo que era ayer, ¿no es cierto? O anteayer ayer creo que era, cuando tuvimos el testimonio de yugoslavia eh, yo lo encontré bastante eh, bien porque ahí había gente que mostraba sus cuentas por bancario, cuentas por, por por Binance, cuentas, digamos, con cheques, cosas que, digamos, él mismo pidió testigo digamos, nosotros le pedimos el día antes, nosotros queremos testigos, nosotros que necesitamos a alguien que, que nos puede dar, eh, que, que se ha sacado dinero. Y había mucha gente, había gente que estaba ganando casi 2.000, 3.000 dólares diarios había una persona que había metido mil personas en su primera línea y piénsete, todas esas mil personas estaban adentro con 132 paquetes significa que cada tres meses estaba sacando eh, ¿cuántos? 132 mil dólares cada tres meses él era el top leader, claro, él estaba de la empezada y como todos, él mismo él y los chicos decían, los mismos yugulados decían que nosotros de la empezada tampoco no, no lo creíamos pero cuando empezó a llegar el primer día, cuando el primero empezaron a poder sacar su dinero, dijeron, shit, esto está funcionando y vamos a empezar a emitir. Y todos están invirtiendo los 132. Hay gente que tiene 3, 4 teléfonos en su casa y justo para hacer esto, porque vieron que hay ganancia en esto. <coughs> bueno, eh, el proceso es bien fácil, tomen contacto con la persona que lo invitó. Eh, es muy fácil para, para inscribirse. Eh, hay, hay una inscripción y el, el, refer, el número de refer, referido es el número de teléfono de la persona que lo invitó, eh, yo hoy día invité a mucha gente, digamos de todos dos equipos y todo, pero igual todos vamos a ir por la línea que normalmente la otra gente trabaja eh, acá eh, eh, creo que el, el, el jueves vamos a tener otro Zoom, esperemos que esté eh, el, ¿cómo se llama? el Nevo ya esté con nosotros porque hay algo que nosotros le pedimos, que, que, que ya empezó con, con otra gente, pero nosotros también lo queremos en el sistema nosotros. Vamos a sacar esa noticia cuando, cuando podemos tomar eh, a cargo con Nevosha y, y a ver qué nos puede dar de, de oferta, en verdad, para que nosotros pudimos salir para adelante con esto. Eso es todo. Eh, bienvenido a, a la gente que quiere trabajar con nosotros y, y darle. Ahora vamos a hacer un poco eh, la ruta que ellos han tenido el último tiempo. Eh, como digo, han, han empezado hace cuatro años, los primeros dos años eh, fueron la, aprobando la, la plataforma, dos años ganando dinero para los inversores, la gente que invirtió. Eh, el inicio lanzamiento público empezó ahora en abril, a que el 2000, 2020, que es algo que empezó ahora. El objetivo es tener al menos 37700 178 miembros, pero en total que han pagado 132 paquetes. Eh, van a empezar con el lado último, tienen algo que es que todavía no salió eh, en la fecha, pero van a sacar un mismo, eh, un Crypto Family Exchange, y el lanzamiento del Exchange de Crypto Family Crypto es algo que más adelante. Todo depende cuánta gente entre, porque más gente que entra, más fácil va a ser eh, trabajar con una criptomoneda, afuera del mercado eh, bueno eso es todo por el momento eh, voy a parar el ahí y vamos a tomar pregunta voy a abrir para todo eh. Eh, bueno yo le pregunté a, a neboche hace dos días cuando tuvimos el zoom y lo que ellos hacen es lo siguiente esto es eh, que quiero, primero quiero decirles que eh, a primera vista yo pensé que esto era lo mismo de siempre, lo mismo de lo que muchas veces nos no muestran. Pero eh, en una conversación con el, con el CEO, porque con el, perdón, no, con el fundador, oye, me di cuenta que es un tipo que conoce bastante de números, de matemáticas, sabe lo que habla, no es ningún loco. Eh, y una de las cosas que, que me, nos estuvo diciendo es la manera como ellos hacen todo esto a través de, de el minting de la moneda Watts es decir WAX y eh, lo que lo, la manera como lo hacen y lo, y lo que a donde quieren ellos llegar porque esto tiene un, un propósito como como compañía y eh, el minting es posible de hecho si usted va a Coin Market Cap todo lo que él nos dijo pues está ahí descrito en Coin Market Cap que Hola, buenas bien. noches. Una pregunta. Uh, han, han hablado de 38.000 personas. Cuando haya 38.000 personas, ¿que no dejarán entrar a nadie más? Okay, let me ask uh, Michael, probably he will be... Uh, uh, Michael, Xavi say, uh, say, we're talking about 38.000 people or maximum for this, uh, for this project or this phase. Uh, and he say, what happened after uh, 38.000 people will be rich? Uh, yeah. Uh, first of all, the numbers of the 38.000 is counted that everyone is buying 132 packages. Okay. la primera cosa es que el número de 38.800 y algo es basado en que cada cuenta tenga 132 paquetes. Okay. And, and when we have done that, we own almost 50% of all the wax -P tokens y cuando lleguemos a ese número eh, la, el, el proyecto va a, poder, eh, va a ser dueño de prácticamente el 50% de todas las monedas WAXP que están en, en en circulación. And if we're gonna have some transactions on the 48 different uh, exchanges, we can't own more than that, maybe 5-6% more, otherwise We don't get any, any uh, marketing on on the on the token. Y debido a que están en varios exchangers, pues es posible incluso que ellos van a obtener hasta un poco más de la mitad, entre 6 y un 8% adicional incluso. Yeah, yeah, you can, you can speak. Okay. Uh, once this, let's say, uh, uh, the company achieves a target of thirty thousand seven hundred seventy people, all buying one hundred and thirty-three uh um, like slot of uh, packages mm -hmm. uh then we will not recruit any new person inside the system however uh, after alien world there would be other projects also uh where the company would then start working as validator so this existing 38000 o maybe in multiples of that would be the people who would be enjoying the different validation programs and different blocks. Ok. Dice okay. que cuando llegue a los 38 mil y algo de, de, de clientes eh, ya el sistema no va a poder recibir más otras más otras personas, pero que ellos están trabajando o es posible que cuando eso suceda pues ya tendrán otros proyectos en los cuales eh, las personas podrán participar los mismos que estamos haciendo esto vamos a participar en otro proyecto donde ellos también trabajan como validadores. quiere probar? los lotes a partir de 21 dólares, 21 USD pues abre con la persona que lo invitó para que le envíe el enlace, súper fácil de registrarse, y bueno, y pruebe, y qué tal, y todo, a partir de ahí, pues uno puede chequear. Exactamente. Ok. Dice, quiero aquí, ok, déjame ver si hay alguna otra pregunta, y mm. puede levantar la mano, muchachos, y hacerla, ¿eh? Es más fácil. O sea, el máximo de los paquetes que se puede comprar son 132, esto hablamos que cada paquete te da 100, no, 164 eh, 64 dólares, no, por cada paquete te dan, cien, por los 132 te dan 2 dólares, Aquí es 2 dólares por, por paquete? Dólares. Claro, entonces significa que te están dando 264 dólares diario. Diario, uh -huh. así mismo es. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo 50 paquetes, eso uh -huh. me da 50 por 2, son 10, 100 dólares diario. Exacto. Entonces todo va a depender. Ahora... Uh -huh. Cada quien compra la cantidad que quiera. Entonces quiere comprar 5, quiere comprar 10 lo manden USDT y son bastante fáciles, es rápido. Eh, la, la, digamos que vean, hablen, con, es decir, asistan una, a una presentación de este el CEO y ustedes mismos van a tener una mejor eh, opinión de, de lo que se está haciendo. Pero a mí personalmente me gusta mucho este tipo, porque este tipo de, de cosas porque de alguna manera es lo que se está haciendo actualmente no que volvemos a decir qué precio tiene cada paquete 21 UST. claro y de los 21 dólares se va siempre un dólar para para la persona que te que invitó eso es lo eso es todo lo que uno va a ganar es claro, lo todo claro si tú tienes 100 personas y todos compran 10 paquetes dan 10 dólares por cada persona significa que estás ganando mil dólares si tienes mil personas Vas a, y compras 10 vas a subir así y cada persona que tú tengas que compre esa cantidad de paquete vas a, a tener claro el señor el señor de yugulave que tenía mil personas y que cada persona está comprando 132 paquetes él gana 132 por mil cada tres meses significa que está ganando 132 mil dólares cada tres meses pero hay que moverse la, bastante la, la que moverse bastante y en verdad no es tan difícil en verdad porque si tú compras un paquete, todos prueban un paquete, de, van a empezar a comprar más, porque así la, la, nosotros humanos somos así, ¿viste? Pero como siempre hemos dicho, pongan el dinero que pueden regar nomás, no, uh -huh. no, no pongan todo su dinero y después no van a tener ni para comer, ni para pagar, ni nada, es lo más importante. Pongan algo que pueden regar nomás y así uh -huh. es. Eh, Torres.